Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. En esta ocasión os traigo un vídeo en la que se han abatido dos diamantes, un puma y una cabra de las rocosas. Podrían haber sido tres, pero el sistema penalizó por no impactar en órgano vital. Y sin más preámbulo, comenzamos. Acabamos de abrir el Hunter y lo primero que vamos a hacer va a ser aumentar la, la amistad de Perrete, que la tenemos muy poquito baja. Como cada vez que entramos, sentamos a Perrete... Vamos a jugar un poquito con él. Venga, tarrete, dame la patita. Ahora lo vamos a acariciar un poquito. A ver qué, qué amistad tenemos. La no, torre no ha subido. Ahora nos sube ya. Tenemos dos corazones. Y ya con esto podemos ir a cazar. Son las 7 de la mañana. Vamos a visitar unos hábitats de puma que tenemos ahí. Unos bebederos. Nos vamos a acercar al a la orilla aquí del de acantiladito de la cuesta que tenemos y vigilamos así el el lago y a ver qué nos encontramos esta zona es muy buena zona de pumas a esta hora de la mañana entre las 6 y las 8 como vais a ver mira escuchamos ahí los pumas veis los bebederos que tenemos dos bebederos ahí y vamos a ver qué, qué nos encontramos ya hemos escuchado un, una llamada de aplayamiento tenemos uno ahí abajo vamos a ir despacito y a ver qué nos encontramos, hasta que no lleguemos al borde del, de la cuesta del pequeño acantilado que hay, no vamos no vamos a ver el lago. Vamos mirando a ver si lo había de frente, aunque está muy largo, y aquí hacia abajo, puesto que hemos, hemos escuchado la llamada, vamos a ver, un poquito más adelante, seguimos mirando, no vemos nada por esa orilla pues nos vamos a tocar un poquito más despacito sin hacer mucho ruido vamos a ver allí y allí tenemos uno mira, aquí tenemos un 7 ahí tenemos otro siete ya tenemos dos A acercarnos un poquito más 7 y tenemos los dos vamos a ver si hay alguno más por este lado mira ahí tenemos una hembra ahí tenemos otros siete vamos a seguir mirando no vemos nada pues nos vamos a acercar un poquito más a la orilla veis cómo están en en el abrevadero a la hora que nos dice, ahí tenemos el 7 este que hemos visto antes, fijaros siempre en los hábitats, bien sea abrevadero, comedero, descanso, vamos a mirar, ahí tenemos nuestro 7, mira un legendario, un legendario tenemos, hay un legendario, hay otra hembra, madre mía, tenemos cinco animales allí vamos a acercarnos hasta la orilla para poder hacer el lance a una distancia óptima siempre y cuando sea inferior a, a 300 metros escuchamos las llamadas de apareamiento por aquí, por esta zona tiene que haber otro, pero no, no lo localizo pues nada, seguimos descendiendo la cuesta. vamos a ir ahora agachaditos despacito, para que no nos vean Más allá el legendario está de frente no tenemos muy buen ángulo pero nada vamos a seguir avanzando hasta que lleguemos a la orilla y ya tendremos una, una trayectoria limpia para poder hacer los lances seguimos viendo los animales es la concentración que, que tiene allí Mira, escuchamos aquí otra llamada un macho vamos a ver vamos a ver Ahí lo tenemos, otro legendario Otro legendario, muy justito Pero un legendario Cogemos el 30-06 A ver si se nos girara Se nos gira ahora A ver si podemos hacer el lance Respiramos, eh Vamos, vamos Disparamos, vaya Yo creo que le da un poquito trasero Le da un poquito trasero Y seguramente nos va a penalizar Ese disparo vamos a ver si lo busco aquí entre la orilla si está detrás de los, de los matorrales no, sí, no le hemos dado muy bien porque todavía no está muerto a ver si lo localizo no, yo creo que ya ya ha muerto, pero nos va, nos va a penalizar nos va a penalizar así que vamos a, a localizar a los otros este ya lo recogeremos vamos a ver ahí está el legendario ves como se nos marca el, el abrevadero si sí, ya está muerto se nos marca el abrevadero tenemos un abrevadero en cada orilla recordad de 6 a 8 suelen estar aquí los animales así que no tenéis más que ir al puesto y acercaros despacito hacia el lago y encontraréis una buena cantidad de, de pumas y espero que sean de, de buen nivel seguimos avanzando despacito sin prisa pero sin pausa que en este juego las prisas no son buenas aquí tenemos que tener paciencia y mucha paciencia ya estamos llegando casi a la zona de, del lago Localizamos nuestros animales ahí para que no se nos vayan Hay que estar pendiente, no voy a hacer que, que se les pase la hora de, del abrevadero En este caso de, del bebedero Y se nos vayan por la colina arriba Y allá es difícil subir Estamos llegando ya casi a donde abatimos el, el legendario Y vamos a ver qué puntuación nos nos arroja aquí tenemos la sangre es un sangrado medio me va a dar que que no hemos impactado muy bien pero bueno, ahora saldremos saldremos de duda vamos en medio a través de los arbustos porque así los que están enfrente no, no nos van a ver ya vemos ahí el contorno del animal y a ver qué puntuación nos arroja vemos aquí otro sangrado, sangrado medio No lo sé, porque yo creo que, que le hemos dado un poquito trasero Pero bueno No siempre vamos a, a acercar todos los impactos También fallamos de vez en cuando No somos máquinas Y muchas veces nos precipitamos a la hora de hacer un, un disparo Vemos aquí más sangrado Eso significa que, que el animal ha corrido mucho Y cuando un animal corre mucho Es sinónimo de que nos va a penalizar ya lo vimos allí nos vamos a echar ahora un poquito de repelente puesto que nos estamos acercando mucho ya a la zona de donde están los otros animales allí los pumas como he dicho ya vemos allí el contorno y a ver qué puntuación nos arroja nuestro nuestro puma legendario y espero que no sea un troll así que ya está aquí ya lo vemos 39 puntos nos ha, nos ha penalizado un oro, no hubiera sido un diamante justito, justito, pero es un oro Ves que no, no, no hemos impactado bien en fin, ¿qué le vamos a hacer? así que vamos a continuar y vamos a centrarnos en aquellos animales que tenemos ahí enfrente mira, ahí tenemos el 7 2 7 grises vamos a ver Ahí tenemos el legendario. Así que cogemos, calibramos el rifle a 300 metros. Apuntamos. Vamos bajando, contenemos respiración. Ahí no. Otra vez. Disparamos a uno. Disparamos al otro que está del lado. Vamos a ver si podemos disparar a estos que estaban aquí han salido corriendo, si los veo. Vamos a localizar, había dos grises aquí, nivel 7 y ahí tenemos uno, se ha quedado ahí detrás del árbol, cogemos el rifle, vamos a ver y disparamos, ya ver el otro que sale corriendo, si ¿Sí podemos disparar, no, ya no lo vemos, vamos a ver dónde está el corazón... Ahí vemos a otro. Y disparamos. No, a ese no. A ese, le, a ese le hemos dado la pata. Le hemos dado la pata. Vamos a ver la presión. Y nos vamos a recogerlos. Ya hemos avanzado. Hemos ido por toda la orilla del lago. Y ahora vamos a, a recoger nuestros nuestros animales. Tenemos un oro gris. 7,36,70. Vamos. A recoger a otro tenemos un mítico 37 con 80 en, ah, en pleno corazón que disparo más bueno me ha salido vamos a ver si recogemos al legendario que estaba por aquí si sí, ya lo vemos ahí ya ve la puntuación que nos que nos arroja un diamante 39,20 un diamante pequeñito pero muy bueno pueden haber sido dos en esta zona de, de abrevadero así que este lo vamos a, a disecar y vamos a ver que hemos hecho más impactos a ver si si localizo nada, no, eso es un impacto en, en órgano no vital venga, aparte, búscamelo espero que me hayan subido colina arriba porque es prácticamente imposible subir por allí ya sale perrete si sí, van a van hacia arriba la verdad es que los animales pueden subir fácilmente pero nosotros no nos cuesta subir tendría que, que tener la opción de, de podernos ayudarnos con las manos a cuatro a cuatro patas y, y subir pero pero no es posible de momento vemos que la huella va para arriba a lo largo de, de esta pequeña colina aquí en el en el cráter del, del lago porque parece que es un volcán y como si fuera un cráter vamos subiendo seguimos subiendo ya nos cuesta subir y a ver por dónde van estos animales nada, vemos que el sangrado es, es mínimo hemos impactado mal y estos animales han salido huyendo y nos va a costar nos va a costar cogerlo vamos a ver si podemos buscar una zona de ascensión seguimos las huellas pero nos cuesta nos cuesta extender y me parece que va a llegar el momento de que no de que no va a ser posible ya estamos en la pedriza por aquí ya no podemos subir vamos a buscar otro otro sitio a ver si lo encontramos no, no, no podemos subir se nos hace muy, muy cuesta arriba no podemos subir así que yo creo que os voy a poner el mapa para que veáis dónde han sido abatidos los, los animales y nos iremos a otro sitio ¿veis? aquí tenemos la zona el hábitat y los dos animales Perdón, los dos animales, no, los dos hábitats, los dos abrevaderos que habían en, en este lago. Nos hemos desplazado un poquito más al este, de donde cazamos los, los pumas. Vemos ahí un nivel 3, ahí vemos otra cabra. Mira, un nivel 5, un nivel 5 media. Así que nos vamos a preparar para hacer el lance con el 3006. A ver si sale la cabra detrás de ese abeto. Y podemos hacer el lance... Ya la vemos, apuntamos y disparamos a una, ha sido muerto doble pulmón vamos a ver si podemos hacer el lance a la otra, que debe de salir corriendo, mira allí sale corriendo, y disparamos, y también muerta, también abatida. Como os decía, estamos en el puesto que está al este del lago donde abatimos los los pumas, eh, aquí también tengo unos abrevaderos de puma y de cabra de, de las rocosas incluso de muro son, serán las 11 y pico de, de la mañana de la hora del juego. Eso significa que han subido desde el lago hacia arriba, puesto que me parece que la hora de ese abrevadero es hasta las 11. Y vamos a, a intentar localizar los animales. Nos guiamos por el GPS. Ya vemos allí la señal de, del animal avistado. Que yo siempre le digo el paraguita, pero re, resulta que es un jabalí si lo miramos bien es, es la, la forma de un jabalí y ya que estamos por aquí vamos a seguir mirando por pues, si hubiera algún otro animal y pudiéramos hacer otro lance que hubiera un pequeño rebaño y las cabras se hayan ido para arriba pero no vemos nada así que nos vamos guiando con, con el GPS y ya luego le diremos a, a Perrete que, que lo vaya buscando vamos avanzando despacito, no queremos hacer ruido puesto que por esta zona también podemos encontrar desde pavo ciervo mulo venga para que búsquenlo ya incluso algún oso también se pueden ver algún, algún hace de las montañas pero ya so, ya por la tarde no, no a esta ahora ya sale PRT y como una salación a, a recoger nuestro animal y vamos a ver la, la puntuación carroja vemos ahí el contorno ya no sé si es el nivel 3 o, o el nivel 5 media vemos el sangrado, ha sido un doble pulmón un disparo muy bueno y a ver efectivamente ha sido un disparo en el corazón un nivel 3, una plata, 77 con 60 iba a la carrera y le hemos impactado muy bien hemos adelantado el tiro para compensar la, la velocidad que llevaba el animal y vamos a, a recoger al, al nivel 5 media ya sale perrete a buscarlo y vamos vamos a ver si lo localizamos no lo vemos todavía puesto que tenemos aquí estos abetos delante pero ya nos dice el gps que, que estamos muy cerquita ya nos llama perrete ya lo ha localizado venga síntate. No haga mucho ruido porque puede haber más más animales por aquí Y vamos a ver la puntuación que, que nos arroja Un diamante, 111,70 Muy buen impacto, la verdad que tiene unos cuernos muy bonitos Madre mía que, que cuernos tiene La verdad que, que es bonito el animal dentro de, de lo feo Porque la verdad que es un animal feo Pero sin embargo es, a la vez es, es bonito Vamos a disecarlo Y vamos a, a elogiar a perrete un poquito Que lo está haciendo muy bien Vamos a darle una galleta Para subirle la amistad No le ha subido así que le, lo vamos a acariciar un poquito Lo elogiamos otra vez Venga, vamos a acariciarlo Y ahora ya vemos que, que le sube la, la amistad es conveniente tener la, la amistad subida en el perro, porque si no, luego no, no, no nos va a hacer caso, venga. Ya se la subimos del todo, ya somos mejores amigos, y ahora, pues yo creo que vamos a acercarnos un poquito hacia el lago. Voy a poner el mapa, para que veáis dónde han sido abatidos, veis el puesto, y veis donde, donde abatimos los, los pumas. Así que yo creo que me voy a ir a, a montar el vídeo, y eso es todo por hoy.